Quiero presentar acá, eh, como lo dije antes, me siento en una mesa de examen con tres grandes inspectores, con los tres inspectores eh, de la educación de Pinamar. Voy a empezar presentando a Mónica Ortino, eh, inspectora distrital, jefa distrital eh, y aparte a cargo con la escuela, de la escuela primaria. A Analia, siempre dije, te iba a decir Adriana, pues yo la conozco Adriana, Analía de ah. inspectora del nivel inicial, y el señor... Eh, Rodrigo Diraola, me cuesta decirte señor, porque trabajamos mucho tiempo juntos, Rodrigo Diraola, inspector de la escuela secundaria. Y bueno, gracias antes que nada por estar conmigo en el programa hoy, yo creo que son representantes de, de la educación y llevan una gran, un gran compromiso, como todos los, los, los docentes de la, los que trabajamos en la educación, pero sobre todo usted es gran gran compromiso en sus espaldas, eh, y vamos a empezar primero por Mónica Ortino, que nos va a contar, cada uno nos va a contar desde su lugar, qué es ser inspector, porque no es ser inspector como lo veíamos antes que hablábamos recién, este hay temor, terror de que llegara el inspector y demás, sino contarnos Mónica, qué es ser inspector distrital y después cada uno nos cuenta desde su área qué es ser inspector. Bueno, qué tal, muy buenas tardes, gracias por, por esta invitación. Bueno, la verdad que no lo había pensado. A ver, ¿qué es eh, En realidad, esto como decíamos recién antes, esto de ser inspector, sobre todo de inspector distrital, que es el rol que me toca a mí transitar ahora, eh, es, es un poco de, a ver, organizar el trabajo en equipo, fundamentalmente es comenzar con eso. Yo tengo trabajo inmediatamente con un equipo de, de inspectores, o sea que mi trabajo es con, en la cercanía con los inspectores. El trabajo en equipo es fundamental, eh, y, pero bueno, desde, desde este rol, desde este rol de, de acompañante, de, de, de sugerir en el camino en que estamos, de acompañar, de, de, de aconsejar, de, de, de ayudar en este transitar. No es, como decíamos hace un tiempo, hace un ratito que recién hablábamos un poco en broma, es este el rol del inspector que hace tiempo eh, teníamos antes en las escuelas pero creo que era cuando éramos alumnos, ya eso se fue corriendo un poco de lugar, este inspector que venía a, a inspeccionar qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, y decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, o a veces o solamente lo que estaba mal. Ahora los inspectores estamos en las escuelas, tenemos que transitar las escuelas mucho más, mucho más, estamos más tiempo en las escuelas, para trabajar también con el equipo de, de, de directores, con el equipo de docentes, sobre todo de directores, y hacer un acompañamiento de esta tarea, claro. de decir, ver qué es lo que está mal, y, y, poder, y dar alguna sugerencia de cómo podemos ir arreglando, acomodando estas cuestiones que tenemos que ir acomodando. O sea, tu, vi, tu vista es, cuando a mí me dicen distrital, distrital es tu mirada en el distrito de Pinamar de la educación, ¿no es cierto?, delegado uh -huh. en los inspectores, como esa analía del nivel inicial que le quiero dar, la bienvenida y la palabra a ella para decirnos tu función desde el nivel, ¿no? Claro, ¿cuál es el rol del inspector de nivel inicial? El nivel inicial, en mi cargo, yo tengo, superviso nueve jardines en Pinamar y nueve jardines en la costa. Esa supervisión significa conformar equipos de trabajo, junto con los equipos de conducción, para, para poder brindar más y mejores propuestas a los chicos, para mejorar la calidad educativa, para eso el inspector tiene que hacer un diagnóstico, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, cómo poder, este, cómo poder mejorar esas prácticas de enseñanza que se vienen realizando. Este, y el rol es de acompañamiento, es un rol de facilitador, donde tiene que haber un diálogo eh, constante con ellos, para que las situaciones situaciones de problemáticas ocurren a diario. Ocurren sí, a diario sí, en los sí. jardines de infantes y en todas las instituciones educativas. Es eh, primeramente ante el diálogo tratar de resolverlas de la mejor manera la posibilidad está la herramienta de, de la legalidad, ¿no? Siempre la legalidad es lo que hace que, que nos mantengamos en orden. ¿no? Perfecto. Rodrigo, eh, inspector, hoy de la escuela secundaria, nada menos que con los adolescentes y, bueno, y también estimulando y acompañando a las directoras todas, ¿no? Pero a las directoras no. de la escuela secundaria. Contame. Lindo desafío, ¿no? Lindo desafío bueno. a la adolescencia. Eh, y además con, con la complejidad y la responsabilidad de ser en nuestro país el último nivel obligatorio que tiene, Exacto. que marca la educación no para, para nuestra sociedad. Entonces es, es, la ulti, es el último tramo, son los últimos seis años que nosotros como, como educadores y como responsables vamos a tener de manera obligatoria a, tos, a estos adolescentes y, y con la responsabilidad que implica transmitirle y garantizarle el acceso a todos los bienes culturales que tiene nuestra sociedad, a la formación en valores, y, y también a brindarle las herramientas para, para la incorporación al mundo laboral, ¿no? Que, que no es poco. Muchos de nuestros alumnos que terminan la secundaria eh, eligen, o tal vez no tienen la posibilidad de continuar estudios superiores, ya sean de grado universitario o de grado técnico superior, y, y esto implica realmente que la escuela secundaria atraviese eh, momentos de, de, de reflexión, momentos de análisis, en un mundo que es cambiante, que es dinámico, y realmente formar adolescentes y sujetos competentes para poder interpretar el, el, el, el mundo del trabajo, las necesidades que tiene eh, la sociedad futuro, y realmente ser parte de la escuela secundaria y, y la educación en general, como toda una trayectoria, del nivel inicial al nivel secundario, es una gran herramienta que tienen nuestros, nuestros jóvenes y nuestros niños para, para cambiar la historia de vida y proyectar quizás este, otras, otras formas a futuro de, de, de sus nuevas generaciones. ¿no? Así que el desafío es, es grande, y como el rol de inspector, digo bueno, acá mis colegas Ana y Moni han sido, <coughs> han sido muy claros, nuestra función es, es, es acompañar, es asesorar, es caminar al lado de los directores, brindarles herramientas, el inspector es un agente externo que, que tiene la posibilidad de visitar la escuela y no estar empapado en, en la naturalidad de los procesos. Entonces, claro. claramente, la este agente externo puede ver cosas que también en la sistematización y en la naturalización de lo diario el director no vea, y realmente es una buena, es una buena oportunidad para, para que esta mirada proponga acciones superadoras, este, sugiera nuevas, nuevas herramientas para, para la gestión institucional, ¿no? Y que todo esto va a mejorar en, en, en nuevas prácticas de enseñanza, en distintas prácticas de enseñanza y en el cuidado de las trayectorias de los alumnos, que es nuestro nuestro principal rol. Yo siempre digo que el, el inspector de enseñanza es un líder transformador democrático, transformador de realidades, y esto lo hace en equipo con todos los equipos de conducción que tiene a su cargo, y a partir de ahí también con, con, con el plantel docente en ciertas en ciertas cuestiones, o en ciertas situaciones concretas, y ahora la, la, la, la veo a Lau y, y me acuerdo de la reunión que tuvimos a Lau hace unos días con preceptores, donde charlamos, sí, un poco la los digamos, cómo a eso venía también mi pregunta, ¿no es cierto? Yo sé que ahí están los docentes, los directivos, ustedes el acercamiento más directo que tienen por los tiempos que tienen también son con los, eh, con los directivos para transmitir todo esto que, que, que enseñan para llevar la educación adelante. Eh, hoy les quiero preguntar, en este momento, en este momento que estamos viviendo, que realmente es tan atípico a nosotros. Eh, lo que dijo Rodrigo, bueno, él tuvo una reunión con nosotros, que somos los preceptores, yo estoy trabajando en este momento de preceptor, después de haber pasado por varios lugares, de docente, directora y demás, estoy como preceptora del secundario, y él se acercó y tuvo una reunión con nosotros. Eh, ¿Cómo ven cada uno desde su lugar a los jóvenes y cómo es la llegada? Porque, sí, sabemos que todos bajamos en algún momento a los brazos, ¿no? desde los docentes, eh, es una forma nueva de los directivos, cómo los estimulan y cómo ven a los jóvenes desde cada lugar, a los pequeños, a los no tan pequeños y a los adolescentes, que son los que vienen más complicaditos, creo, eh, en esta pandemia. Mónica o quien quiera tomar la palabra. ¿Puedo contar del nivel inicial, inicial sí. como para empezar Dale. con los más chiquititos? Dale, perfecto. Dale, que el nivel, el nivel inicial acompañado siempre con la familia, ¿no? Estamos en un contexto muy, muy particular, por eso se habla de un espacio suspendido, donde este espacio se trasladó a los, al ambiente familiar, a los hogares, ¿no? Y a través de la pantalla, de los celulares, de las computadoras, eh, tuvimos que llegar a estas familias y a estos niños... Y a las niñas, este, de una manera impensada, con mucho susto al principio, con mucho susto, eh, mucha incertidumbre, eh, ya han pasado muchos días, hemos pasado mucho por, por muchas cosas, Se, hemos aprendido mucho, hemos tenido más encuentros que antes. Aún así, todo, los nenes necesitan jugar con niños, es decir, Hoy nos toca utilizar esta herramienta que es la pantalla para poder llegar a ellos. Y les puedo asegurar, como lo hablamos en reunión con los inspectores, este, que las docentes siempre están presentes al pie del cañón, en cada, en cada cambio lo acompañan, le cuesta, le cuesta hasta que llegan y ahí están brindando lo mejor. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿No? De una manera pero eh, excelente, de, con mucha excelencia en el trabajo que están realizando y llevando adelante. Hay un monitoreo también de estas docentes este, para poder saber con cuántos alumnos están teniendo una devolución, eh, con cuántos, eh, cómo están esos alumnos en sus casas. ¿Por qué esa devoción de determinado trabajo o juego para realizar en el hogar no llega? Este, que a veces no llega porque hay implicancias familiares también. Es decir, que este contexto lo vivimos y lo sufrimos todos. Es decir, lo sufre el alumno, lo sufre la familia, lo sufre el docente. No sé si decirlo lo sufre, sino lo vivimos. Lo Mejor de no, no no otra manera. Claro. Lo vivimos, ¿no? Muy y lo bien. estamos atravesando y hacemos, como siempre decimos, curvas, donde hay muchas devoluciones, mucho interés, mucho entusiasmo. En otro momento ese entusiasmo decae, decae mucho, pero el trabajo eh, cooperativo, este encuentro virtual en el que también se apoya cada uno en el otro. Eh, no solamente en el saber del otro, que por ahí tiene más dominio de herramientas virtuales y puede hacer mejores producciones para sus alumnos, y están todos colaborándose, este, sino que es, es un trabajo muy, muy, muy bastante complejo y en el que se tiene que dar entre todos. Esto, esto, esto es entre todos. Mónica, en ¿Vale? primer Sí, mira, como vos decías, eh, bueno, yo acompaño un poco más eh, a no tener inspector de primaria, eh, estoy a cargo de las escuelas primarias de, de Pinamar eh, y bueno, mis mi reuniones también con los directores son, son constantes, tenemos cierta periodicidad, y como dice Analia, comenzamos en este contexto supuestamente por 10 o 15 días, y después eso se fue superando, se fue superando y nos fuimos acomodando, entonces en todo este periodo fue la verdad que un periodo de muchísimo aprendizaje por parte de todos, de los alumnos, de los docentes, de las familias, que también se tuvo que acomodar a toda esta situación. Eh, pero los docentes, la verdad, que como dice María, refuerzo lo que ella está diciendo, eh, y seguramente Rodrigo va a decir lo mismo, han trabajado todos la verdad que desde un compromiso y una responsabilidad que es muy valorable. Eh, los que no estaban tan amigados con la tecnología, los buscaron la forma de amigarse de una manera, porque no quedaba otra, ¿sí? Porque, vas a decir a mí. Sí, claro, exactamente. Muchos decían, no, no, no, no yo tecnología, mírame el papel. Bueno, pero hubo que amigarse, basta de papel y, y buscar la estrategia que cada uno de los alumnos necesitó. Porque Exacto. acá también pasamos por esto. Hubo una diversidad enorme y, y la desigualdad sí iba a ser cada vez más marcada. Entonces, esto no debía pasar. Entonces, hubo que trabajar con los cuadernillos, hubo que trabajar con módulos que la misma escuela fue realizando y entregando de alguna manera a la familia mandando fotos por Whatsapp, hubo clases virtuales, a ver, estrategias, creo que los docentes fueron buscando la mejor manera de llegar a los alumnos. Primero comenzamos con la comunicación, debía ser, sí o sí la comunicación debía estar, una comunicación constante con los alumnos era necesaria. Eh, en algún momento hubo a ver, casos que dijeron, bueno, esta semana yo no me voy a comunicar, necesito descansar, En casos digo de, de alumnos o familias, porque hay familias que tienen de todos los niveles. Entonces, claro, imagínense sí, una también. familia que, que, claro, que están recibiendo actividades constantemente de los tres niveles y llegó un momento que se saturó, relajamos un poquito, pero bueno, continuamos. Y como dice Analía, es una evaluación constante. A ver, ¿qué necesito más acá? Voy a apuntar por este lado o voy por este lado. Escuchar, escucharnos, escuchar las voces de nuestros alumnos que están aprendiendo en este contexto y mucho, pero también están necesitando, como dice María, eh, estos espacios de, de encontrarse con el otro, de jugar. En, en, la, en la primaria, a ver, ¿hubo alumnos de primer año que no, casi no conocieron a su docente ni la escuela. Estuvieron unos días y comenzamos con esto. Que quieren, aprender, que quieren aprender a, a leer, quieren aprender a escribir y de claro, repente se encuentran sí. con, con que todos tenemos que ver la señorita por acá. Claro, y se bueno. conocieron por los grupos de WhatsApp. Y se, claro. eh, hace poco una maestra me mandó un audio de, de sus alumnos. Eran comestibles de primero, de primer año uno le preguntaba, hola Senio, ¿cómo andan mis amiguitos? Ay, no, no era, claro, porque ellos quieren saber cómo está el otro. Y, y era una risa porque me dice la maestra, me parece que los papás están durmiendo la siesta y los, y los chicos están con los celulares. Porque ellos se contestaban entre ellos en ese grupo. Bueno, fue una experiencia muy linda, pero bueno, también es lo que puedo asegurar es que están aprendiendo. Se está enseñando y los alumnos están aprendiendo. Sin lugar a dudas. Rodrigo, eh, en, en vos, eh, que es la parte que te digo, porque tengo un hijo adolescente, yo creo que todo es difícil, pero estadísticamente, yo sé que llevamos estadísticas, ¿no? de los chicos que tienen conectividad, los tres me van a... Pero el adolescente quizás notemos que eh, también ha tenido como un bajón. Vos, decime como inspector de enseñanza, qué estrategias, cómo trabajas con los directivos, para o cómo ves al adolescente, ¿no? Hoy en día... Eh, con este medio virtual. Bueno, el, el, el adolescente, vos sabés, Lau, este, que, que, y todos que a veces eh, no, no deja de ser una caja de sorpresas, porque bueno, su, en, en la edad, en la etapa que está atravesando, está rodeada de, de crisis, de, de, de nuevos descubrimientos, de nuevos desafíos, de falta de referentes, o de búsqueda de nuevos líderes, a veces dentro de la familia, a veces fuera de la familia, y esto es parte de la realidad que atraviesa el adolescente en, en, en su edad. Ahora, realmente el, el compromiso eh, y el, los desafíos son, son muy profundos. Eh, y, y abono lo que decía Analía y lo que decía Mónica. Eh, estos desafíos también nos fueron cambiando a nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo ¿no? a, a conducir y a liderar esta, esta situación. Modo, los primeros desafíos estaban relacionados con la comunicación, estar comunicados, estar atentos, que, tratar de que nadie quede en el camino. Después pasó el tema, bueno, ahora estamos comunicados, empecemos a profundizar el tema de, de, de enseñar, porque la función de la escuela claramente es, es, es enseñar, pero, pero con, con, con los cuidados y con los tiempos y con las posibilidades que tenemos. A veces tenemos alumnos que solamente tienen un celular en toda la familia, ¿no? y, y acá aparece un, un, una gran disrupción, porque la escuela en sí, la escuela como... como como unidad social, eh, es un espacio que iguala. Digamos, en la escuela son todos eh, iguales y todos tienen el mismo acceso porque está en el edificio el profe, está el pizarrón, está el aula y demás. Ahora en este contexto, la desigualdad claramente se materializó no. porque ahora cada uno cuenta con las herramientas que tiene este, a nivel familiar o con alguna complementaria que le hemos podido dar. ¿sí? Por ejemplo, este, el cuadernillo, en algunos casos las netbooks que hemos puesto en funcionamiento y se las hemos repartido de las que estaban en las instituciones, eh, algunas familias eh, a través de, de, de gestiones que se hizo desde la jefatura del distrito con Telpin se les ha provisto conectividad, pero sin embargo no alcanza. Entonces, ante estas situaciones, realmente el desafío docente hoy está centrado en la contención y en el acompañamiento, eh, digamos, en, en, en el afecto, en el vínculo. Fantástico, ¿te cuesta estudiar el celular? Ningún problema la tarea la tenés que entregar más tarde, ningún problema, te lo tengo que explicar nuevamente, hagámoslo, te lo explico nuevamente, no te podés conectar al Zoom porque en ese horario tu papá tiene el celular y está en el trabajo ningún problema, te dejo la tarea en el Classroom o te la envío por mail a nosotros nos desafío y nos desafía permanentemente y, y la verdad es que estamos siempre buscando pensando de manera colectiva nuevas estrategias y, y en bueno, esto que, que... Es el adolescente un poco se desmotiva eh, sí Claramente, porque digo, todos en algún momento, cuando no encontramos ciertas soluciones, no, no, no, no nos desmotivamos y tenemos que parar la pelota y decir, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Por dónde vuelvo a arrancar? Y el mensaje para los chicos es que, que claramente que, que, que, que la situación no es la ideal, pero ya vamos a volver a clases, ya nos vamos a encontrar con nuestros profes, ya nos vamos a encontrar con nuestros compañeros, y todo lo que no podamos haber construido en este periodo, vamos a tener el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, digo, dentro de las posibilidades, aunque estén limitadas, que no aflojemos, que sigamos este estando presente, que sigamos yendo a buscar el cuadernillo, que sigamos conectándonos al, al classroom y viendo de qué se trata, que sigamos mandándole el mail al profe, este, porque la realidad es que nada está perdido. Es un tiempo distinto, es un tiempo al cual nos tenemos que adaptar de otra manera, y de esto se trata también hasta la evolución de las especies. Darwin eh, decía que, que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta, no la más inteligente, ni nada es la que mejor se adapta. Entonces digo, bueno, esto tenemos que trabajar con nuestros adolescentes. Chicos, no hay que aflojar, hay que meterle para adelante, como podamos, con lo que tengamos. Y lo que sepamos que realmente no lo estamos logrando, anotémoslo, dejemos el registro, para que después se lo preguntemos al profe. ¿Sí? Porque claramente estamos todos para ayudarlos, todos para acompañarlos, todos para cuidarlos, y para que este tramo sea con salud, sea con bienestar, y que podamos volver todos, cuando, cuando nos den luz verde, eh, estamos desesperados. Ana está desesperada por ir a visitar a sus jardines, lo, lo, lo sé, por ir a saludar a su Juan Moni lo mismo, eh, todos. Pero bueno, eh, hoy la realidad es esta, nos tenemos que adaptar y hacer el máximo esfuerzo. Igual lo el bien, Lau, este, todos los docentes están haciendo un esfuerzo eh, increíble, la verdad es que eh, a, a nivel secundario felicitarlos este, y agradecerles porque profesionalmente se desafían día a día y esto es buenísimo porque yo pienso que, que toda crisis es una gran oportunidad y realmente esta pandemia como sistema nos va a dejar este, eh, nos va a dejar fortalecidos nos va a dejar unidos más aún como equipo nos va a dejar con nuevas ideas y la escuela no va a ser la misma que estamos en marzo, va a ser una escuela distinta yo creo, yo creo, yo creo que lo mismo, creo que va a haber un cambio profundo desde el pensar el repensarnos diariamente en esta situación que estamos pasando. Eh, vuelvo a decir, ustedes trabajan en equipo siempre, lo sé, porque estaba, estuve del otro lado, del lado que, que, estuvieron, que están ustedes hoy, no de inspectora, pero sí de directora. Ana, tengo entendido que te, te vas a... ¿Se nos fue Ana o quedó tildada? No estás ahí. Eh, tengo entendido que... Que vas a un acto virtual. A las cuatro y media de la tarde, sí. Eso es maravilloso, un acto virtual, el acto del de 9 de julio. El día de la independencia. El día de la independencia sí. ¿Sí, sí, virtual sí, sí. con quién? con tus directivos, con, con tus docentes, ¿cómo sería? El jardín, el jardín con su equipo docente, con su comunidad educativa, así Ay, como hacemos eh, en la normalidad, digamos, sí, los sí. actos escolares, bueno, igual, se convoca a las familias, este, se las invita por Zoom, y, y bueno, ahí se pone en sí, marcha bien. el, el como acto. Sí, como como sea. Sea. Soy maestra jardinera, obviamente se renota, amo lo que es el, la educación inicial, la amo, la llevé en mi corazón durante 30 años. Ahora estoy incursionada. Yo también, Laura, yo también soy maestra jardinera, vengo ¿Sí? de ahí. Mirá Realmente Mónica, eh, te acabo de conocer, te tenía eh, escuchada, no vista, ya digo, como le dije a Analía, este, te hacía morocha, no de Ceci de Rulo, pero morocha. Eh, creo que Rodrigo, vos ya nos dejaste el mensaje a las familias, quiero en poquitas palabras un mensaje de cada una de Analía y de, para dejarlos ir a sus funciones, que sé que están con Pofi y pofa, que también sé lo que es, terrible. Y, y, y bueno y con más tareas, a seguir trabajando en equipo, y gracias, y con un último mensaje a Analia y Mónica, a, a los papás que son los que hoy necesitan la mayor contención, porque soy mamá, y somos mamás, seguramente, no sé si ustedes serán mamás, y estamos frente a las tareas de nuestros hijos, eh, somos docentes, y necesitamos la contención de los profes, de los maestros, y nuestros hijos también la necesitan, ¿no? Esto que dijo Rodrigo, de, de que mm. mi hijo dice, el 8 tengo que entregar la tarea, mamá, el 8 tengo que entregar la tarea Y yo me más relajada, y yo, bueno, tranquilo, la vamos a entregar cuando la puedas entender Cuando la podamos hacer Así que un mensaje tuyo, Adriana de y Mónica, y ahí los dejo tranquilos Bueno, a las familias, a las familias del nivel inicial Que es un momento hermoso para poder jugar con los nenes y con las nenas a partir de las actividades que le dan las chicas, las docentes y los docentes, los profesores de artística, de educación física. Eh, que tengan paciencia, nosotros también tenemos muchas ganas de volver, los chicos necesitan de otros chicos para jugar. Eh, estamos aprendiendo eh, desde no solo el ser docente, sino también se han puesto de manifiesto muchas cuestiones familiares es animarse a jugar con su hijo y hoy están jugando con los hijos. Hay espacios de juegos, de encuentros que por ahí no se daban por, eh, por la vorágine cotidiana del trabajo de las familias y hoy hay un espacio de encuentro particular. Eh, también somos entendedoras de lo que sucede en cada hogar y la comunicación está dada el vínculo pedagógico está. Así que solo nos queda reencontrarnos para poder abrazarnos nuevamente. Y mientras tanto, a seguir jugando en la casa. Gracias. <risa> ¿Mónica? Bueno, y como, como dice Ana, sí, esto de, de a los papás sobre todo tener paciencia, seguir teniendo paciencia, tolerancia, escuchar, escucharnos. Eh, mirarnos también porque a ver qué nos está pasando por qué estoy enojado porque seguramente hemos pasado por todas las emociones Todavía, que haber pasado. entonces bueno a ver qué nos está pasando porque todos también nos enojamos los chicos también se enojan esta mm. situación uno tiene paciencia pero llega un momento que cualquier cosita nos irrita así que bueno te, sigamos teniendo paciencia Sigamos preguntando qué nos pasa qué, y acompañando. Eh, a ver, hoy tenés algo para hacer, no tenés nada, te ayudo, querés que te ayude en esto. Es paciencia y que cuando volvamos, que de alguna manera vamos a ir volviendo de a poco, eso después lo vamos a ver, todo se va a retomar. Vamos a seguir, a ver, este año no se termina en el 2020, este año continúa, todo lo que no se pudo hacer, todo lo que no se cerró, todo, se retoma ya sea este año o el año que viene, va a seguir. Es una articulación que lo estamos trabajando desde el nivel central hasta el aula misma. Así que eh, no, se, no se enojen, tengan paciencia, eh, tolerancia, sobre todo tolerancia. Y déjame decir una, algo, lo, lo último para los docentes, eh, ¿Sí? felicitarlos. Eh, yo, a mí me llegan todos los trabajos, bueno, de primaria es que el, el que tengo más a diario y en lo cotidiano, pero siempre me llegan trabajos de inicial, me llega trabajo de secundaria, me llegan trabajos de artística, que es impresionante, lo bien que también se está trabajando en el distrito, me llegan trabajos de educación física, también es otro, otro gran logro de todos los profes de educación física, hay un gran trabajo de todos los equipos también de psicología, eh, y también de la escuela especial con cada uno de los alumnos que tenemos con plan de continuidad de, de plan de inclusión perdón también es un trabajo la verdad que muy muy positivo que se está haciendo en el distrito de todos docentes profesores bueno, y auxiliares también porque los auxiliares también tienen que ir a las escuelas cuando hacemos las entregas de los módulos de alimentos ellos limpian antes durante y después o sea es un gran trabajo de toda la comunidad educativa el que quiero Primero valorar por todo este esfuerzo y felicitar, y darle, felicitar de corazón, de verdad, dar unas gran felicitaciones a todos por todo este aprendizaje y por toda esta puesta en práctica que estamos haciendo desde marzo, sosteniéndolo en el tiempo, porque como dijo también en algún momento hubo muchas curvas, ascendente y descendente, uno sube, baja, se cansa, se agota, vuelve a cargar energía, sigue. Y así estamos, todos pasamos por esa situación. Felicitarlos a todos, decirles muchas gracias y que no bajemos brazos, tenemos que continuar y tenemos que seguir cuidándonos sobre todo. Curvas como la vida misma, ¿no es cierto? Tenemos bajones, tenemos sí. eh, momentos altos, bajos, con un poquito más, con esta situación que estamos pasando, pero no imposible de llevar a cabo. Eh, chicos, Exacto. Rodrigo, ¿querés decir algo? dar alguna una última, empezamos en agosto o se está viendo? No, no, no, no, no, no, hay, no, hay, no hay apuro, <ríe> digo, todo, todo, <ríe> todo el mundo pregunta, pregunta cuándo, todos tenemos ansiedad. Digo, eh, si, si, si Moni me permite, la respuesta es, vamos a volver cuando todas las, las, las condiciones estén garantizadas, cuando los chicos no corran riesgo, cuando los profes no corran riesgo, cuando los padres no corran riesgo. Eh, digo, eh, somos los más interesados en volver, porque extrañamos la escuela, porque confiamos en ella, porque la queremos, somos educadores de, de, de, de corazón, de vocación, pero, pero tenemos que ser tranquilos y prudentes, recién eh, el, el Ministerio de Educación de la Nación mandó un marco federal de referencia, la provincia está trabajando en ello para armar unos jurisdiccionarios, lo está haciendo muy bien, porque también estamos aprendiendo, digo, nadie tiene experiencias cuántas pandemias se han educado, nunca sucedió a nivel mundial. En la primera entonces, para mí no... todos estamos aprendiendo, entonces, y, y doy fe de que todos, desde el espacio que, que en el que están, están dejando lo mejor de sí. Nadie quiere que a nadie le vaya mal. Entonces, digo me parece que, que, que si hemos llegado hasta acá con este esfuerzo, eh, lo importante es aguantar, aguantar un, un poquito más, eh, eh, seguir eh, dejando, estando conectado con la escuela y que se queden tranquilos que, que, que vamos a volver cuando las condiciones este, eh, estén dadas y, y, y realmente este, nadie, nadie corra riesgo porque la idea de, de Mónica, del jefe de Mónica y de todos... Es que, es que nos cuidemos y que, y que toda la comunidad esté, esté bien. Es, es, esa es la, la idea, ¿no? entendemos que no hay un apuro, eh, nadie nos está apurando para volver, eh, ni, ni, ni mucho menos. Gracias. En eh. mi lugar los voy a dejar, los voy a liberar, les digo mil gracias, un placer, nos falta eh, hablar con la escuela especial, que también quiero tener como un programa con Mónica, si me lo permite, después lo hablaremos, pero de a ustedes tres, millón de gracias por haber estado, por haber transmitido todo lo que transmitieron, por trabajar como trabajan con los directivos, para que ellos trabajen con los docentes y para que los docentes trabajen con los chicos, ¿no? Y, y verlos en las escuelas, después de este, de este cambio, verlos en las escuelas como los vemos, eh, a veces sabemos que es imposible porque con sus trabajos están recorriendo varias escuelas porque no tienen una sola, pero sé que los he, los he visto, los he vivido, y, y bueno, sé que están Así que un millón de gracias Y me despido de Arroba Joven Para los jóvenes y con los jóvenes Me voy hasta el miércoles que viene Muchísimas gracias, Chao, chicas Un placer, chicas y chicos chao.